Bueno sí, mi gente, estamos aquí en la Casanova Record, Orla Max y su reto. ¿Tenemos los para Cuba? Sí, Yoko Casanova, estamos verdaderamente satisfechos con todo lo que ha salido esta tarde. Ha sido una jornada fructífera. Dos talentos en uno. ¡Fuego! ¡In the ¿Y in the house! You know, Max, Yoko Casanova, y Bendiciones, bendición. ¡Papárense para lo que ¡Es Fanatismo no es fanática, mirada diabólica figura excepcional, cuando ando con ella no llevo la plástica, esa bebecita está riqui